Bueno, tenemos marca Don Cabé, marca z de negocio, de caster, modelos tipo rana, tipo gusanos. Eh, eso va en gusto o, o experiencia de cada uno, diferentes tamaños eh, para diferentes tamaños de tararira. Eh, como le decimos, eh, se puede utilizar con estos eh, tipos de anzuelo que llaman anzuelos offset. Eh, de esta manera le va a quedar una rana anti-enganche. Algunos le pueden agregar una cucharita giratoria adelante, otros no. De estos anzuelos vienen lastrados, vienen simples. Así que bueno, eh, cualquier cosita nos consultan, tienen nuestros datos ahí abajo. Eh, lo vamos a asesorar, lo vamos a mostrar de qué manera se arman, que muchas veces algunos no saben cómo armarlo. Eh, si se quiere agregar una cuchara, si no hay que agregar una cuchara, si tiene un anzuelo lastrado. Nos preguntan, nos consultan, nosotros lo vamos a ayudar. Así que bueno, cualquier cosita nos escriben. Eh, le mandamos un abrazo y buena pesca.